Para todos los enamorados y enamoradas que tienen un amor en silencio. El pasar mucho tiempo a tu lado ha sido maravilloso. Cada día es un motivo de alegría por quererte ver y saber de ti. Aunque admito también que cuando llega la tarde me entristezco. Te marchas para tu casa y yo para la mía. Llega la noche, luego la mañana. Y empieza un nuevo día. Mi corazón palpita de mucha emoción cuando estás cerca a mí. Aunque me gustas y te quiero en silencio, no te expreso lo que siento. Quizás pueda ser. Por temor. Miedo o cobardía de que me digas un no por respuesta. Y pueda perderte y te vayas de mi vida. En mi silencio te pienso. En mi silencio te quiero. No puedo negar que eres mi encanto y que estar contigo sería algo significativo en mi vida.